Hola a todos, bienvenidos a Football Therapist y bienvenidos al primer episodio de esta miniserie sobre el método Onchi, director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Después de haber explicado la exitosa gestión de la cantera del Club Ecuatoriano Independiente del Valle y la del Red Bull Salzburgo, toca hablar ahora del hombre que ha transformado el Sevilla Fútbol Club desde su nombramiento en 2000, eh, cuando el club tenía grandes problemas financieros. Y jugaba en la segunda división española. Veinte años después. Eh, el Sevilla FC es el, es el cuarto club más, más importante de España. Habiendo ganado seis copas de la UEFA o Europa League. Bajo la dirección de, de Monchi. Y una de las claves de, de su éxito. Eh, es su método de counting y de reclutamiento. Que justamente es el tema de este vídeo. Pero antes de empezar. Eh, querría deciros que encontraréis en la descripción un artículo. Que re que recuerda justamente a los mejores fichajes de Monchi en el Sevilla, para que os hagáis una idea del de, de éxito que ha, que ha tenido en este ámbito. Ahora por fin voy a poder explicar ese famoso proceso de scouting y reclutamiento de jugadores de, del club andaluz. La primera fase se llama eh, seguimiento en bruto y tiene lugar de julio a diciembre, periodo durante el cual los, los, los ojeadores de Monchi en en el mayor número posible de partidos para conocer al mayor número posible de eh, jugadores por supuesto todo esto está planificado a cada ECAO se le asigna las varias competiciones que debe seguir cada una de las cuales per pertenece a, a una categoría eh, específica en la categoría A encontramos a, bueno, los campeonatos en los que el número de jugadores susceptibles de incorporarse a Sevilla al Sevilla es el más alto debido al nivel, al nivel de juego. La categoría B está luego formada por las ligas de segundo nivel de, de más o menos la, la misma zona, eh, es decir, Europa y América. Y allí está eh, esta vez no solamente en el sur, sino también en el norte con la liga MX y la MLS. Por fin... Tenemos a la categoría C, eh, en la que ya no se ven ligas, sino torneos. De este modo, el club se asegura que ningún jugador interesante se les escape. Observando por ejemplo la, las copas de África y de Asia, don, dos zonas geográficas que, que justamente no figuran en, en las otras dos categorías. ¿no? Por lo tanto, de julio a diciembre, cada ECAO tendrá que seguir tre, tres o cuatro ligas. Generalmente una de, de clase A y dos tres de, de clase B, ya que hay más ligas en esta segunda categoría. Durante este periodo de, de seguimiento en bruto se, se pedirá a los, a, a los ojeadores que formen un, un once ideal de, de su liga de clase A cada mes. Sin embargo, el informe mensual de las ligas de clase B es un poco diferente, ya que solo hay un once ideal para toda la clase. De hecho, los ojeadores tienen que ponerse de acuerdo sobre su composición. Lo cual es bastante normal, ya que estas ligas no se observan tan a fondo como las de, de, de, de la clase A, ¿no? Como hay muchas ligas y el número de... O, o sea, muchas ligas de, de, de en la clase B y el número de ojeadores es de, de 12 en el Sevilla. Um, se les pide que ahorren tiempo siguiendo esas diferentes ligas de, de clase B mismamente a través de de los jugadores de las selecciones nacionales del país en cuestión. En efecto, sería estúpido no aprovechar el trabajo de los seleccionadores, tanto de las categorías inferiores como de la absoluta, la que indican mediante sus convocatorias qué jugadores hay que seguir en el campeonato nacional, que justamente está compuesto mayormente de, por jugadores locales a este nivel. Dicho esto, eh, es importante saber que no todos los jugadores que pueden entrar en, en estos once mensuales, ya que algunos de ellos eh, serán de toda forma inalcanzable para el Sevilla fútbol Club desde el punto de vista deportivo y o, económico. Por ejemplo, eh, sería inútil apuntar a Mohamed Salah, que es titular in, indiscutible en un club mejor y que tendría un sueldo y un precio de traspaso que, que los andaluces no, no podrían abonar. Lo que también es importante mencionar eh, es que los ojeadores combinan el, el visionado de los partidos a través de una plataforma de, de vídeo como Wisecout o, o Instat con los viajes al estadio de vez en cuando para asegurarse de que su opinión sobre el jugador en cuestión no difiere según el tipo de visionado. Es algo que también se encuentra precisamente en el Red Bull Salzburgo y que explique además de, además de otros secretos del éxito de, del club austríaco eh, en mi, en mi vídeo realizado sobre este tema. Volvamos a, al Sevilla, eh, donde a través de estos diferentes once ideales, y, y aquí incluyo también aquellos realizados para cada competición de la clase C. El club terminará el mes de diciembre con unos eh, 500-550 jugadores en su base de datos. Después de este primer filtro viene el periodo de seguimiento en neto que va, en, que va de enero a mayo. Durante estos meses ya no hay clases A, B y C ya que solo se observa a los jugadores que fueron seleccionados durante el seguimiento en bruto. Y de nuevo está es, esta estructurada la cosa. Esta vez los jugadores serán observados por varios ojeadores que, que no estaban previamente responsables de, de su liga eh, en cuestión. Y, y eso en diferentes contextos. Se observarán un total de 6, 7 nuevos partidos de, del jugador, tanto de local como de visitante así tanto contra un equipo de la parte alta de la tabla como contra uno de, de la parte baja y posiblemente también se, se, se observarán partidos con la selección como mmm, si el jugador tiene, tiene este privilegio evidentemente esto le permite conocer mejor a, al jugador y, y no estarán sorprendidos si no acaba rindiendo bien en, en un cierto tipo de partido un punto en el que en que el club podrá entonces trabajar directamente desde el día de, de la llegada del jugador si acaba firmando con, con el Sevilla. Por cada uno de estos 6-7 partidos vistos, el ojeador en cuestión asigna una nota um, al rendimiento del jugador que va de la A a la E. Siendo la A la mejor nota y la E la peor son entonces eh, 3.000, 3.500 estos informes de rendimiento calificados porque hay que multiplicar por unos 500, 550 el número de ruga, el número de, de jugadores que una vez pasado el, el segundo filtro que os voy a presentar ahora serán solo unos eh, 150, 180 los jugadores que que Monchi habrá mirado las diferentes letras obtenidas por estos jugadores y se habrá quedado con los mejores, que de hecho esos son aquellos que habrán recibido casi solamente las las letras de, de calificación A y, y B. Para realizar este segundo filtro, Monchi también se basará en los informes de, de, las, de las temporadas anteriores para conocer mejor a, al jugador y su evolución, ya que además de las notas de, de la A a la E de las temporadas anteriores también releerá los, los, dif los diferentes detalles de, de estos informes, lo que le permite ver si el jugador ha sido capaz de, de mejorar su, su sus defectos, por ejemplo. Así que ahora entiendes que criticar a Monchi por los fichajes que, que ha hecho durante su, sus dos años en la Roma <coughs> <coughs> perdón es demasiado simplista, ¿no? dado que... Depende muchísimo del trabajo que, se, que hacen sus ojeadores en primera instancia. En este sentido, también es importante saber que fue contratado por la Roma para, para generar un beneficio económico con el fin de, de compensar los problemas económicos del club. Por lo tanto, se esperaba de, de todas maneras un, un rendimiento más flojo ya que hubo en la plantilla muchas llegadas y salidas durante los mercados. De hecho... Encontrarás en la descripción del vídeo un artículo de 2019 que evalúa obje, objetivamente la aportación de estos fichajes. Y verás que es bastante satisfactorio, satisfactoria. no Sobre todo sabiendo que Monchi no tuvo la libertad que, que quería para, para hacer su trabajo en el club italiano. Bueno, ahora volvemos a España. Tras este segundo filtro nos encontramos con... Entonces, eh, 100, 500, eh, 150, 180 jugadores. Lo que hace unos 12, 15 nombres por posición. que tendremos que clasificar para, para saber, por ejemplo, cuál de, lo, cuál de, cuál de los laterales derechos seleccionados sería el mejor para el club? Y aquí, ¿dónde deberíais reaccionar? Porque al final... Dos jugadores de la misma posición puedes, pueden ser muy buenos, pero muy buenos, pero de, de forma diferente. Entre los jugadores que han pasado los, los filtros detallados, se puede se pueden encontrar, por ejemplo, a un, a un defensa central muy bueno en el juego aéreo, así como a un central cuya mejor cualidad eh, es el juego de pies. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta, esta clasificación de posiciones?, si hay diferentes perfiles de jugadores. Y es muy sencillo, solo hay que, que preguntar al entrenador qué posición quiere reforzar y cómo. Sin embargo, eh, esta reunión con el entrenador no se produce hasta abril. Al menos desde que Monchi re re reorganizó su planificación, ya que cuando Unai Meri aún era entrenador del Sevilla... Monchi solía preguntarle ya a principios de temporada qué que perfil quería para cada puesto. Esto parecía una buena idea hasta, hasta el día en, en que una Emery recibió y aceptó una oferta del PSG para ir a entrenar ahí. Por lo que Monchi se quedó con una lista de perfiles que no coincidían con los que quería Jorge Sampaoli, que sucedió mismamente a, a una Yemery en ese momento. Desde este, desde este episodio Monchi siempre trabaja con todo tipo de, de perfil de jugador ya que el entrenador puede marcharse en, en cualquier momento de hecho. Por eso esta reunión con el entrenador solo se produce en abril porque en ese momento también se suele saber quién será el entrenador de la, de la temporada siguiente. Pero esta no es la única experiencia que ha obligado a Monchi a cambiar su planificación, ya que además del caso Emery, una situación anterior, también le ha obligado a revisar su e estrategia, el caso Dragutinovic. Aunque el fichaje del defensa serbio por el Sevilla fue un, un éxito, ya que desempeñó un papel importante allí durante varios años, Monchi afirma que tuvo un golpe de suerte con él ya que se equivocó en su momento. No previó la salida de Sergio, de Sergio Ramos al final del mercado y por eso no elaboró una lista de defensas capaces de sustituir al andaluz. Por falta de tiempo tu, tuvo que comprar a Dragutinovic a base de, de llamadas telefónicas con, con expertos de la liga belga en la que jugaba mismamente el, el defensa serbio. Y aunque esto le salió bien, supo ver ese fichaje como un error suyo. esos casos... Eh, una ymeri y son por dando la, la razón por la que Monchi quiere una base de, de datos con jugadores de todo tipo de perfil y esto para cada posición. Así después de esta reunión con el entrenador en abril el club podrá establecer un ranking para, para cada puesto para saber quién es, el, quién es el jugador que deben intentar fichar primero. ¿Quién sería el segundo si no es posible si no es, es posible ese fichaje y luego quién es el número 3? quién es eh, el número 4? etcétera? Ya de saber que, que aquí no no es determinante eh, no es determinante el perfil técnico-táctico del jugador establecido a, de los, ese, ese perfil establecido a través del, del informe de los ojeadores y de los datos estadísticos ya que como veremos en mi próximo vídeo, en el episodio 2 de esta serie sobre el método Monchi en el Sevilla, pues también se, se, se establecerán perfiles físicos, psicológicos y económicos. Así que si quieres saber más sobre esto, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pero también a mis cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, eh, que puedes encontrar en la descripción para no perderte nada de mi contenido. Y si te ha gustado el vídeo... No te olvides de decírmelo en, en los comentarios, de hacer clic en el pulgar azul y de compartir el video. Esto me ayudaría mucho. Más de lo que crees. ¡Chao!